Hola a todos y bienvenidos a un nuevo tutorial sobre Mendeley en el que vamos a ver cómo podemos añadir un estilo eh, bibliográfico a partir de una URL ¿Mm? Bueno, vamos a abrir nuestro Mendeley Site ¿Mm? y vamos a hacer lo siguiente Voy a minimizar todo esto y voy a abrir el Mendeley Escritorio esto lo podemos hacer desde Mendeley Escritorio, si es que tenemos las dos versiones instaladas, eh, o, como os he dicho, podéis hacerlo desde el, el repositorio de estilos, por ejemplo, de Zotero. ¿Mm? Bueno, yo lo voy a hacer desde aquí. Como sabéis, ahora mismo Mendeley Desktop sigue en funcionamiento en tanto que van terminando, terminando de desarrollar Reference Manager. Y bueno, yo me voy a ir aquí a mi pestaña View. Y me voy a Library, a Citation. Y le doy a Citation Style, More Styles. ¿Vale? Me voy a ir a mi pestaña de, de instalados por ejemplo mmm, voy a ver si tengo yo aquí alguno personalizado bueno, creo que no tengo ninguno M S, a ver, no bueno, da igual, lo vamos a hacer con uno cualquiera vamos a suponer que me interesa este este estilo vale, lo voy a instalar eh y lo vamos a poner como predeterminado. Imaginaros que este estilo no estuviera, eh, que lo vamos a comprobar, no estuviera en eh, el nuevo Reference Manager. Se llama 3 d print Bueno, yo lo que voy a hacer es copiar el link, eh, la URL del estilo. ¿Vale? Ya la he copiado. Y ahora me voy a mi... Eh, perdón, mi... Mmm, Aquí lo tengo, mi Mendeley site. Voy a, voy a cerrar esto. ¿vale? Le voy a dar otra vez. Vale. Vamos a... Y lo que vamos a hacer es buscar en, en estilo de cita. Vamos a seleccionar otro estilo. Y vamos a buscar... Que a lo mejor está, ¿eh? Sí, sí que está. ¿Vale? Bueno, vamos a suponer que no estuviera. ¿eh? Bueno, pues o que es un estilo personalizado que yo lo tengo en mi Mendeley escritorio y lo quiero, lo quiero utilizar. Pues le diríamos Add Custom Style y únicamente tendríamos que pegar. ¿Veis? Que realmente la URL es de Zotero. ¿eh? y Pegaríamos aquí la URL, le, le daríamos a Update. ¿Vale? Y automáticamente, como veis, ya me ha puesto el estilo que... Yo lo que he hecho simplemente es eh, copiarlo y pegarlo desde, usando para ello la URL del estilo y lo he pegado en Mendeley Insight. Esto es todo, un cordial saludo y para preguntas, por favor, podéis usar en los comentarios. Gracias.